un Duarte humano, un Duarte que no es un ser sobrenatural, un Duarte que sí han querido eh, pues materializarlo a, más allá para que la sociedad dominicana no pueda dar, darle fiel seguimiento a esos ideales tan puros y nobles como los tuvo Juan Pablo Duarte. Un Duarte que nos lo han santificado y nos lo, nos lo han puesto más allá de lo que nosotros podemos percibirlo, para no construir la conciencia que tuvo Duarte en su momento en nuestra juventud, para nuestra esa conciencia a la juventud de hoy, poder tener una sociedad más crítica, ese era Juan Pablo Duarte, un hombre humano comprometido con la patria, y me voy a, a detener a leer un momento de lo que él le escribe a su familia cuando él está en Venezuela, que después tiene que ir, eh, bueno primero envía a su hermano hasta Curazao para hacer contacto, a su hermano Vicente Celestino Duarte, para hacer contacto con Santo Domingo y saber eh, Cómo andan las cosas en, en la parte este de la isla de Santo Domingo. Eso es en 1844. Y en febrero, el 4 de febrero de 1844, le envía a su hermano hasta Curazao. Y después él llega eh, hasta Curazao en busca de noticias. Y él dice lo siguiente: le escribe a su familia porque los trinitarios habían solicitado eh, a Duarte que enviara recursos o que diligenciara recursos para la causa dominicana. Hay algunos eh, historiadores que entienden, bueno, pero ¿y por qué pedírselo a Duarte? Porque aquí es, estaban pues, los conservadores, representados por Bobadilla, representados por los gemelos Ramón Santana y Pedro Santana, porque no podemos dejar, cuando hablamos de este proceso independentista, no podemos dejar de hablar de Ramón Santana. Aunque Pedro Santana es quien eh, tiene mayor auge, pero el primero que se integra al movimiento de separación, de separación, no así de independencia, es Ramón Santana. Y hay algunos historiadores que cuestionan, bueno, pero ¿por qué no pedírselo a estos conservadores que tenían eh, quizás mayores posibilidades y estaban eh, en la parte este de la isla? ¿Y por qué pedírselo a Duarte? Duarte responde a su familia en un comunicado del 4 de febrero de 1844. Le escribe a su familia, dice, cito textualmente, el único medio que encuentro para reunirme con ustedes es independizar la patria. Para conseguirlo se necesitan recursos supremos y cuyos recursos son que ustedes de man común conmigo y nuestro hermano Vicente ofrendemos en aras de la patria lo que a costa del mar y trabajo de nuestro padre hemos heredado. Independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y además heredero del, del limitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de marina, nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Esto eh, la cita la, eh, tomada del telégrafo, el periódico de circulación, el telégrafo del 5 de noviembre de 1983. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, de, de, sí, ¿qué ocurre con esto? Bueno, aquí vemos el nivel de compromiso de Juan Pablo Duarte con la patria, con el, con la fundación eh, de la república. Pero también tenemos que ver a Duarte, y al momento que él se va al exilio, en 1843, ¿cuáles son las razones que motivan a que Duarte deba recurrir al exilio? Y es que, bueno, ahorita eh, ustedes hablaban sobre la Trinitaria, si era organización política o no. Pero eso después que eh, refiere a esta parte podemos ver un poquito ese, ese elemento. Perdón, perdón, tú dijiste que a Duarte eh, lo estaban eh, santificando. Sí. Me, me quedó esa palabra porque dice Duarte era un revolucionario y los revolucionarios no son santos. No. ¿Qué son? Es, personas humanas no comprometidas nada. que buscan y luchan y ponen todos sus bienes, su vida, si es necesario, por el beneficio de la colectividad. Y eso Entonces, es lo que Duarte hace en el momento que crea o se funda la Organización Secreta de la Trinitaria. ¿Qué tanto compromiso con esa carta tenía la familia de Duarte con el movimiento? Y él está ahí, como dicen, motivando a la familia para que le den los chelitos, para que le dejen gastar los chelitos que no se van a arrepentir. Bueno, ese compromiso va más allá de las posibilidades mismas de Juan Pablo Duarte, porque ¿qué dice él en esa carta? Que él se hace responsable, que cuando él retorne, va que ser, cuando, que cuando se que, independice la, que, la República... Parece que en la familia, Robert, con el perdón tuyo, parece que en la familia Juan Pablo Duarte era la cabeza después de la muerte del padre. Sí, Parece sí. que era la cabeza, pero también era un hombre respetado dentro de su entorno familiar, porque él está diciendo, "Oye, me, lo que recibimos como herencia, entréguenlo a la causa, sí. que yo me yo me hago responsable y de ya. las y de las limitadas eh, comprometiendo eh, el patrimonio, con, o sea, no, perdón, de, de, de las deudas que podiera, podría contraer la familia." Él se hacía ha responsable. Claro, claro. O sea, era ahí, un líder hasta, dentro hasta de, de la hasta ahí ve el nivel de Juan Pablo Duarte, él siquiera sabía si podía retornar al país, claro, o perdón sí, claro. al país no, a la parte este de la isla, y él no sabía si podía retornar por la razón en la cual él es exiliado en 1843. ¿Y Pero cómo hay que reconoce a los hermanos sí, también claro, por claro. los hermanos, bueno, porque Vicente los hermanos, Celestino. Pero bueno. es, que, es que nosotros no podemos obviar a la familia Duarte desde su padre, Exacto. su madre, sí. eh, comprometido, porque, porque no, de, y sobre la base de que nosotros hoy estamos hablando de la trinitaria, podemos hablar de la dramática, podemos hablar de la filantrópica, es por los escritos de Rosa Duarte, es por ello que perdón, nosotros hoy perdón, conocemos. podemos decir, perdón Robert, que entonces era Duarte y una familia desprendida. Toda la familia. Toda la familia Duarte Díez se vinculó al proceso independentista asumieron, de la República Dominicana. Asumieron, claro que ¿sí? el proceso. Claro que sí. Entonces, y cuando expreso que Duarte si quisiera, quizás sabía si podía venir hasta la parte este de la isla, la, después ya fundada la República Dominicana, él asume este nivel de compromiso, porque ¿cuáles son las razones que obligan a Duarte irse al exilio en 1843? Bueno, eh, la Organización Secreta la Trinitaria, participa en un proceso electoral en junio, julio perdón, de 1843.